El día de hoy nos encontramos aquí en, en el Museo de Ciencia, en compañía de la profesora Julia de la Escuela Experimental de Venezuela. Tengo el orgullo de decir que estuve allí. Este Bueno, quiero preguntarle qué tal le ha la actividad, cuáles son sus su objetivo, ¿cómo le ha parecido todo? Mira, me ha parecido bastante interesante, de manera que esto es una buena opción para sobre todo los niños que estamos formando ahorita, porque hoy por hoy estamos formando alumnos activos, alumnos que de verdad se integren a todas estas actividades, que si bien es cierto, siempre han estado presentes, pero ellos nunca habían sido, o nunca habían participado en estas actividades. Y hoy de verdad felicito a todo el equipo que ha ha permitido que esto se dé a través de diferentes instituciones porque hoy por hoy tenemos que trabajar en equipo Para mí ha sido mucho éxito esta actividad hoy aquí con los niños específicamente donde bueno nosotros desde el equipo del ecosocialismo de agua, de la dirección de bosque y también desde el colectivo ecológico aquí Aquiles Nazoa y el vivero forestal Santa Rosa estamos impulsando el mundo de las plantas medicinales Las plantas medicinales de calentro Tú puedes agarrar esto macerado. Odea 20, 30 días y automáticamente ya esto el concentrado que está allí, es antibiótico. Por una parte, también estamos enseñando a la población al consumo de alimentos sanos. Si nosotros vamos al consumo de alimentos sanos, seguimos al consumo de alimentos sanos, vamos a tener vida. Porque en los tales momentos tenemos 9.000 productos que nos dañan la salud. Porque a veces nosotros enfocamos siempre en los principales como el cigarrillo, todas esas cuestiones. Pero aparte de eso, tenemos 9000 mil. 9 mil nada más colocados en los automercados. Que a veces nosotros nos... Bueno, nos digo nosotros en entre comillas, pero yo no lo hago. Aquellas personas a veces que se pelean por un, un azúcar cristalina, eso es un veneno. Nosotros tenemos que ir transformando ya ese modelo de consumo. Okay. Eh, buenas, eh, mi nombre es José Miguel Sánchez Portillo, eh, maestro campesino de la Universidad Campesina de Arjimiro Gardón. Nos encontramos hoy con un grupo de niños eh, aquí en el, en el Museo de Ciencia, en una actividad, la cual hemos desarrollado varias instituciones, para la concientización y la siembra del amor, por supuesto, la semilla, enseñarles cómo pintar. Eh, y bueno, hemos compartido porque tenemos que enseñar a los niños nuestro futuro, enseñarles lo que es la agroecología. Eh, si aquí esto pone 100 personas, que hay hoy aquí, salen por lo menos 10 campesinos, hacemos el trabajo. Aunque suene la maraca, deja de ser